Relajo mi cuerpo y concentro la atención en el presente. Visualizo frente a mí un campo abierto, un campo arado donde puedo sembrar mi futuro. Yo soy quien decido mi futuro, y si deseo paz en el futuro, voy a sembrar paz ahora en mi presente. Si quiero alegría y amor, siembro hoy esa alegría y amor. A partir de hoy, ahora, voy a cuidar de cada pensamiento que estoy teniendo, de cada acción que realice. Voy a discernir qué tipo de semilla estoy sembrando, Recuerdo que soy un ser de paz.